hola qué tal yo soy Henry Castellón y es un gusto que estés por aquí en esta ocasión te voy a mencionar los pasos para iniciar una contabilidad o comenzar una contabilidad desde cero lo primero que necesitas definir es sobre qué norma contable vas a realizar tu contabilidad si vas a utilizar NIF o vas a utilizar Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados o PCGA. De cualquiera de las dos normas que tú vayas a utilizar, yo te voy a ir mencionando simultáneamente qué es lo que necesitas para iniciar una contabilidad. Bueno, lo primero que necesitas para iniciar una contabilidad es un catálogo de cuentas. En el catálogo de cuentas se muestran las cuentas que utilizas en la contabilización de las operaciones. Si estás haciendo o piensas realizar una contabilidad eh, con base a NIF, necesitas un instructivo contable. El instructivo contable más el catálogo de cuentas componen un manual contable y yo te recomiendo de que si vas a realizar tu contabilidad en base a NIF utilices un manual, un manual contable que se esté compuesto de un catálogo de cuentas y un instructivo contable en el catálogo de cuentas eh, debe ser estructurado en base a dos columnas el código contable que es el código que se le va a asignar a cada cuenta y también el nombre de la cuenta en este caso yo te voy a dar una recomendación la recomendación es de que veas las NIF para las pymes y ahí vas a encontrar ejemplos del nombre de las cuentas y puedes ver, por ejemplo, eh, algunos ejemplos que se te pueden mostrar sobre el nombre de las cuentas. Por ejemplo, acá en el... A partir, a partir de la página 105 de la parte B de la NIF para PYME, ahí vas a poder observar nombres de las cuentas que puedes utilizar tanto... Eh, para activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos Entonces por acá te dejo este ejemplo en el caso del de estado de resultados Ahí están las cuentas Aquí tienes el, eh, el estado de resultados Puedes ver la página 106 A partir de la página 105 es que inician eh, estos ejemplos ilustrativos que te pueden ayudar mucho en ponerle o asignarle el o crear el nombre de la cuenta y aquí tienes el estado de situación financiera o balance general ahí vas a poder encontrar también eh, algunos ejemplos de nombres de las cuentas y de esa manera se te va a hacer más sencillo y más fácil poder eh, realizar el catálogo de cuentas Entonces te voy a mostrar ahorita acá, aquí está el ejemplo, ahí puedes encontrar a partir de la página 105 de, de la parte de la NIF para pymes. Ahí puedes encontrar nombres de las cuentas de balance, nombres de las cuentas del de estado de resultados. Una vez, una vez que ya tengas el catálogo de cuentas estructurado y tengas el nombre de todas las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Entonces lo segundo que debes hacer son lo, el, el modelo del de comprobante de diario. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, de la siguiente manera, puedes, puedes hacerlo de esta manera que te estoy mostrando en pantalla, pones el nombre de la empresa, el título del documento que es comprobante de diario, la fecha, el código contable que esto lo tomas del catálogo de cuentas, así como el nombre de la cuenta y una columna de debe otra columna de haber y el número del comprobante de diario y ahí vas a registrar las operaciones de la empresa por ejemplo este comprobante de diario yo lo diseñé para que el registro se hiciese mensual pero eh, pueden existir registros eh, diarios pueden existir registros eh, por, por por operación, en fin, pero esta es una contabilidad sencilla que la puedes hacer en Excel. Y al final pones contabilizamos operaciones del mes de julio de X año. Una vez que una vez que ya tengas el catálogo de cuentas y el modelo de los comprobantes de diario. Entonces el siguiente paso es realizar los auxiliares de mayor. Y aquí te pongo un ejemplo. ¿Cómo se estructura el auxiliar de mayor? Sencillo, nombre de la empresa, el título, auxiliar de cuentas de mayor, el número el número de cuenta o código de cuenta y el nombre de la cuenta y entonces pones las siguientes columnas fecha descripción donde pones qué es lo que se está contabilizando en el comprobante de diario la referencia del comprobante de diario y tres las tres últimas columnas debe haber y saldo entonces eh, ahí tienes el modelo de el auxiliar de mayor algo que yo te quería mencionar antes de continuar es de que eh, yo te mencionaba que el manual contable se compone de dos documentos el catálogo de cuentas y el instructivo contable eh, cómo se realiza el instructivo contable bueno sencillo pones el código de la cuenta el nombre de la cuenta y das una descripción de la utilización de esa cuenta. Por lo menos debería de mencionar el instructivo cuándo se va a utilizar esa cuenta y para qué se utiliza. Muy importante, poner la naturaleza de la, de la cuenta, si es de naturaleza deudora o de naturaleza acreedora. Y también ponerle eh, cuándo se debita y cuándo se acredita esa cuenta. Ese es en el instructivo contable que... Eh, forma parte del manual contable y que yo te recomiendo que elabores si eh, vas a realizar tu contabilidad en base a NIIF en el caso de eh, los principios de contabilidad generalmente aceptados no requieren que hagas un manual contable basta con el catálogo de cuentas si tienes alguna duda sobre ello Pónmelo en el chat en directo o en los comentarios Bien En cambio el el comprobante de diario Y los auxiliares si sí eh, Se tienen que realizar en, Antes de iniciar una contabilidad Por lo menos tener Por lo menos tener ya esos documentos realizados para ya eh, iniciar la contabilización de las operaciones y en este caso no necesita un, un sistema contable computarizado pero si eh, tú deseas eh, hacerlo mediante un sistema contable pues bien puedes hacerlo recordemos de que este, este ejemplo que yo estoy dando es para iniciar una contabilidad pero a lo mejor no no, tener, eh, no se tienen muchos recursos disponibles como por ejemplo un sistema contable entonces eh, eso no es un ningún impedimento para que no puedas realizar tu contabilidad o iniciar tu contabilidad puedes hacerlo en Excel si eres estudiante de contabilidad este, eh, este video te va a ayudar bastante con la clase de laboratorio contable y si eres un contador que quiere iniciar su contabilidad, eh, este video también de igual manera te va a ayudar. Bien, una vez que ya tenemos hecho el manual contable, eh, o en el caso de los PCG, eh, quienes van a realizar su contabilidad en base a PCGA, si ya tienen el catálogo de cuentas, eh, ya tienen hecho el modelo de los comprobantes de diario, y si ya tienen hecho el modelo de los auxiliares de mayor eh, otra cosa que otro documento que tienen que hacer es la balanza de comprobación esto es muy muy importantísimo es un documento eh, que te sirve bastante para poder eh, determinar algunos errores ya sea en la, en la contabilidad en la, o en los auxiliares eh, bueno hablando un poco de la balanza de comprobación la puedes estructurar de igual manera eh, en el encabezado nombre de la empresa eh, pones el título del de, de documento que en este caso es, sería la balanza de comprobación y la fecha a, al cual eh, se muestran lo, lo, los montos de contabilidad en la balanza de comprobación en este caso está el 31 de julio del 2021 y debes eh, estructurarlo con las siguientes columnas código contable donde vas a poner el código que está en el catálogo de cuentas el nombre de la cuenta que también lo tomas del catálogo de cuentas el saldo inicial el saldo inicial de, de, de determinado mes eh, las columnas debe y haber el movimiento que es la resta de el debe y el haber para en el caso de las cuentas de activos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos y en el caso de las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos sería la resta de el haber menos el debe y al final la columna del saldo final que ahí es la sumatoria de saldo inicial. Eh, más debe, más la columna del debe, más menos la columna del haber para en el caso de las cuentas de activo, eh, costos y gastos y saldo inicial, más haber, menos debe para en el caso de las cuentas de, de pasivo patrimonio e ingresos si te está gustando lo que estás escuchando en este video regálame tu valioso like al final, estas dos columnas, debe y haber, deben coincidir. Tienen que ser igual el valor de la columna debe y la columna del haber. En el caso de, eh, al final también, en, la, en las columnas saldo inicial y movimiento también de igual manera debe ser cero. Pero aquí hay aquí hay una fórmula la fórmula es activo activo menos pasivo menos patrimonio tiene que dar cero entonces ahí está de igual manera la misma fórmula en el saldo final tiene que dar cero de esta manera puedes comprobar que eh, los montos registrados tanto en tus comprobantes de diario como en tu en tu, en tus auxiliares contables están bien esa es la regla columna, repito, columna debe haber deben dar el mismo monto y las columnas de saldo inicial, movimiento y saldo final tienen que dar cero con la fórmula de activo menos, menos pasivo menos patrimonio y luego de eso tienes que tienes que eh, realizar el modelo de el modelo de eh, los estados financieros que en este caso tenemos dos que es el estado de resultados y tenemos también el balance general o estado de situación financiera entonces ahí te dejo el ejemplo estos ejemplos también tú los puedes encontrar en la página, a partir de la página 105 de la NIF para las pymes ahí están todos todo estos nombres que yo, eh, yo puse aquí los retomé de, la, de esos ejemplos ilustrativos de igual manera acá de, de igual manera acá en el balance general todas estas cuentas, estos nombres de cuentas yo los tomé en su mayoría, obviamente, en su mayoría de eh, los ejemplos ilustrativos de las NIV para las PYMES. En el caso del de estado de resultados, pues tienes que poner el nombre de la empresa, el título del documento, estado de resultados y el rango, que va del primero al 31 de determinado mes. Aquí va un mes completo. Y en el caso del de balance general, el nombre de la empresa, el título, que en este caso es balance general, pero también puedes ponerle eh, estado de situación financiera al 31 de julio de 2021, a una fecha determinada. Entonces ahí pues, eh, la regla es que los activos y el pasivo y patrimonio deben coincidir la suma. Si así es, entonces quiere decir que no tienes ningún error en la contabilización que has realizado. Bien, eh, quiero darte las gracias por haber visto este video. Eh, si no te has suscrito todavía a mi canal, puedes hacerlo. Puedes suscribirte. Si tu empresa necesita eh, eh, a alguien, a algún profesional para realizar eh, su catálogo de cuentas, o su manual contable, o su instructivo contable, o el diseño, o el diseño de, de los documentos contables que eh, le, les he mostrado, entonces pueden comunicarse conmigo. Ahí les dejo mi contacto. Puedes, eh, si te gustó también eh, este video y quieres compartirlos eh, con tus amigos, con tus colegas, con tus compañeros de clase, eh, si lo quieres presentar también, eh, en alguna, o si eres docente, y quieres presentarlo eh, a tus alumnos, también puedes hacerlo perfectamente. Quiero darte las gracias, por haber visto este video, y recuerda darme tu valioso like. Ha sido un gusto para mí, quiero eh, saludar a toda mi gente linda de Nicaragua Antes de irme Y quiero saludarte a ti también Que has visto este video En cualquier parte del mundo Donde estés Muchas gracias Y hasta pronto